Hola Chile, ¿cómo están? Soy Tini, esto es y tengo una noticia increíble para contarles y es que este 10 de septiembre voy a estar en el Movistar Arena, el Cot Misty Tour llega a Chile, no lo puedo creer, estoy muy pero muy muy feliz de volverlos a ver, de volver a cantar y bailar con todos ustedes, así que los espero, no se lo pueden perder, aún aténselo, 10 de septiembre.